So <laughs> Chelo para mis hermanos, vamos a y gracias a ti Esto es todo por la ¿Sí? oportunidad que nos ha dado a todos ¿Sí? nosotros A nuestros compañeros que andamos dándole cuenta de los temas Pa' los envidiosos que se bañen para otro lado que estuvo aquí Todo montao' Ando' presente con ama' que el mejor de todos ¿Sí? Dímelo que a mí está presente Dímelo sea veneno, dele, dilo fuerte Dímelo niña, la letra de las letras Fue visiones ¿Sí? para todos Nuestras que están re bonito y fuertes Ari presente Encendido. Dile a la guerra que vengo prendido, moliendo la wey, como dicen los míos. la una necia, quedo aturdido con tu rom, Con la la perdemos el control, con tu rom, Con la la perdemos el control. Si tanto me mira, maldito midioso, a todo tu copo. Yo lo no destrozo con mi 40 en el bolsillo. Cada disparo retumba tu oído, no me fronte con su corrillo que ando reao con todo el castillo. Vengo subiendo del inframundo, si me frotean, lo mato de a uno. Suelta en la que vengo Soy el bueno, no, no, nadie estaba conmigo Aunque nadie sepa, tí, si te sigo, te sigo Desaparecieron todos esos amigos Ahora te lo y yo no he lo fumigo Aunque no si me gane más enemigos Aunque me caiga, me levanto, y sigo con mi camino Aunque falte mucho, ya veo que lo consigo No me olvida, desde mi población Veremos cuál será su reacción Al que no se vaya, que ha si, en sus manos Un cuaderno y un micrófono Loco. Yo no necesito y eso que no te más como loco No sé si capturas como yo Exploto la vida Me enseñó a no ser envidioso Yo no creo que con no no. una dinero y fama, porque las gatas a mí me aman, ando en la calle ya tengo fama, ahora ando en la nave, puro bandido, puros antisociales, ahora somos dos bandidos, me gusta siempre andar metido en lío, ahora en la calle, somos puros madriles, yeah. somos ¿Qué? antisociales, somos dos anti En yeah. la calle un con la soy todo los hermanitos mío, No soy polopuyo, no dicen ni pío Se creen que son y son mantenidos No me avergüenzo, ¿dónde soy? Yo vengo de población Soy un bandido de menor Le pongo un corazón La china amiga Desde niña me enseñó, mamá Que las personas mucho no hay que confiar Porque en la vida existe la envidia Muchos a en mí me sale de comer Y me dolaron el pantalón Pero a mí no me importó Y seguí con mi camino Cuántos jóvenes me tiraron palos Por ser la que caga la alfro es violento sí, hablaron de mi pero Ya no sé, paren. En la mata andamos pichados. Como siempre con mi flow. Humilde, picado, cabrón en el castillo. Si difumamos mamá que al capón. El niño mi San Juan de Dios. Uh -huh. Que pasa en el parín y maquinos No me pa' yo pa' andar en boca. si que te pa' acá. Que la vida trae duelo. No dejes por eso te tomen el Cristo Trigger están a mi tope, carro del año para hacer carro de corte. El maquinón Dark King, el demonio y la que les habla aquí, la China Igni. Ey, listo ¿Sí? para romper.